en mi guay dice, yo no lo vi, es el gelin que se usa, no voy a parar hasta que, el sea que hey, dice, tú seas sea la lírica buza, mas sacando que hey, se cuatro para los vidados los dejo enterrados, apagados, hasta que los muertos tengan olvidados, ni a ver ni negado con la calle ten cuidado, hey, mucho cuidado, que venimos de la calle y de la calle bajo cero, fuck you. Banco del noticiero, que venimos de la calle de la calle bajo cero, fuck you. Banco del noticiero, Jaime. Si le dice esta gente, más a firmar, le reventamos el timba. ¡Prrr! Hey. ¡Te chai.